Tabletas. Nosotros tenemos una tableta en casa de uso compartido para todos y los niños pues la utilizan mucho. Entonces, ellos entran en, su, en sus páginas web, sus materiales y van trabajando. La utilizamos para todo, para leer. O sea, ellos tienen sus cómics y las tabletas, nosotros nos suscribimos, se bajan sus revistas, leen. Esto no es una cosa que llevamos haciendo eh, mucho tiempo, sino que hemos empezado a hacer porque es que la, las nuevas tecnologías van cambiando y las casas se van adaptando uh -huh. y nosotros ya con cuatro niños lo, lo vemos muy importante Y a mis un... hijos además lo demandan y ponemos horarios donde con la tableta leen con, con la tableta juegan con la tableta trabajan ¿Ponéis horario y alguna norma de uso, me refiero a algún espacio o algo así para donde se use? Normalmente o es... la, esta tableta solo se utiliza en el salón, donde estamos todos. Entonces, ver, es cierto que en un momento concreto pues nosotros no estamos, no estamos en el salón, pero podemos entrar, estamos ver, pues trabajando por la casa y, y los niños están, a lo mejor en un momento concreto, leyendo leyendo un cómic, leyendo un libro, una revista o trabajando con internet. Normalmente si es trabajo por internet, tengo más cuidado, estoy más al tanto.